Bueno, hola amores, hoy toca limpiar cristales, os voy a enseñar todo, ¿vale? Como yo limpio los cristales, porque mira, limpio mi habitación con, como siempre, como limpio yo los cristales, con agua caliente, ¿no? Y vinagre y me duelen los brazos, entonces, teniendo las cosas que yo tengo, que ahora los voy a enseñar, ¿eh? Eh, no, no voy a hacer fuerza con los brazos. Eh, cuando limpio los cristales, eh, como están las ventanas abiertas, para que no me escuchen los vecinos, ¿vale? Eh, pues eso. Os lo voy a enseñar todo, todo, todo, todo. ¿Vale? Pues mirad, pues mirad, esto eh, es una vaporita, ¿vale? Tiene un montón de tubos, ¿vale? Y la pistola aquí, entonces nosotros hemos comprado esto. Bueno, venía tres, ¿vale? Entonces yo he comprado más porque eh, al limpiar tantas ventanas pues necesito más, ¿vale? Eh, las cosas, ¿veis? ¿vale? yo estoy de de aquí y las vamos a ver. Pero voy a echarle, eh? cuando me eh, eh? claro, no, no, no, eh? entonces un no eh? ah, y luego con este cachado con este cachado voy a coger eh? y voy a sacar la siguiente eh? pues, este es un aparato eléctrico eh? pero es como eh, cuando eh, cogemos el hilo ¿no? y quitamos el rastralado y se queda aquí el lado mira la la como entonces, esto es entonces, ¿no? a ver y aquí tengo yo la salada de mi madre que está en y la vamos a irnos allá con el pucho para ponerlo ahí para el de Y le vamos a poner y le queda, lo Que cuando hace frío se queda la humedad y entonces es peligroso porque la lámpara de Himalaya hay una con el enchufe y a veces me las voy a poner y me va a dar, ¿sabes? me va a electrificar. Entonces las voy a quitar. Es una pena porque a mí me gusta tener las cosas de adorno, pero las tengo que quitar porque si no, quito el enchufe y ya está. Eso es lo que voy a hacer: voy a quitar el enchufe porque se puede quitar el enchufe. Entonces, pues eso, esta es la habitación donde yo grabo. Normalmente, pues, los productos de 74 el doctor, el mundial, ¿vale? y... bueno. Y agua ya está Ahora voy a cortarla aquí. lo ¿vale? tengo así con una gomita. ¿Vale? ¿Vale, enchufado, ahora está en verde y en rojo vale esto significa que se está cargando y esto que se está calentando el agua y luego ya os enseño cuando ya esté listo vale luego ya no hablaré bueno mientras tanto que se caliente el agua lo que voy a hacer es coger esto lo voy a enchufar aquí con la pistola de un momento no la necesito vale entonces voy a coger uno de estos vale que como tiene el velcro lo voy a poner así Esto ya está listo, ¿vale? Porque no necesito más palo, porque tengo más palo ahí. Pero no lo necesito porque para la ventana no se necesita más, ¿vale? Luego aquí eh, lo enchufas, le das aquí, esto está ahora con el seguro. Entonces le dais aquí, luego le, le damos aquí el botón y ya funciona, ¿vale? Luego lo secaré con este paño, eh, que son especiales para los cristales, ¿vale? Bueno, como os he dicho, voy a quitar esto de aquí, ¿vale? que se quita aquí, es un poco difícil, pero se quita. Mira, ya está en verde. Entonces, ahora esto, esto se queda porque está enchufado, ¿vale? Entonces ya está lista para que funcione, porque la luz roja ya se ha ido, ¿vale? Ahora os lo pongo. Bueno, ya está lista, ¿vale? Voy a quitarle lo que es el, el protector, ¿vale? Lo voy a poner así. Tenéis, tenéis medio y tenéis más fuerte entonces y ya está lo que voy a hacer ahora con el cacharro se queda en lo que es el, el agua, ¿vale? No lo veis porque no está lleno. Entonces ahora con el trapo lo voy a secar. Tampoco hace falta secarlo mucho porque ya se ha quitado el resto del agua. Bueno, pues habéis eh, visto lo fácil que es como un incluido la ventana y sin esfuerzo ninguno. Si tenéis la posibilidad de comprar esta máquina, comprarlo, porque ya no es que solamente valga para limpiar las ventanas, vale para limpiar las baldosas de los cuartos de baño, vale para la... con la pistola que tiene, vale para la, limpiar las presianas. otro día cuando me toque limpiar las presionas os hago otro vídeo, vale, antes de que estamos, eh, antes que llegue más el frío, porque si no luego aquí nieva en Alemania no se puede limpiar las presiones, entonces haré otro vídeo con eso, ¿vale? Pues bueno, yo voy a seguir limpiando todos los cristales de la casa. Eh, mi habitación ya está limpio, que eso lo he hecho a mano como lo he hecho antes. Bueno, me he puesto encima de una estantería porque si no, no, no puedo grabar es muy bajo entonces me tengo que meter dentro de la bañera para limpiar los cristales, porque la bañera es muy alta y entonces no puedo. Entonces me tengo que meter dentro de la bañera. Entonces, un agua, esto limpio, vale. Como aquí en Alemania llueve tanto, entonces hay tierra. Hay tierra porque yo vivo en el campo, vale. Entonces siempre hay más tierra que en la ciudad. ¿Vale? Entonces voy a abrir la ventana, pero yo no voy a hablar, vale. Entonces. Ahora voy a coger otro, porque como ya habéis visto, de la ventana y del pollete, como hay tanta tierra que ya has dicho que vivo en el campo, entonces esto lo voy a quitar. Entonces voy a poner uno limpio para la ventana, ¿vale? Por eso he dicho al principio del vídeo que yo me compro más de esto, porque aproximadamente trae tres, y entonces a vivir en el campo, eh, da igual si es verano o invierno hay mucho aire entonces hay más tierras y yo pues no, porque luego yo pongo una, una lavadora de platos entonces con pues eso sale tirar el agua que estoy en el teléfono que tenemos aquí entonces queda esto todo uno pero vamos que aunque yo lo haremos primero que está que sí yo estoy dentro de la primera vosotros no me veis a la ahora ya que he la cocina tengo que limpiar todos los cristales del salón que son más entonces que voy a tener cosa? no, no, no, no, no. Bueno. bueno pues ya estoy en el salón y entonces ahora lo que voy a hacer es limpiar los cristales pero eh, ya os eh, he dejado o sea, os voy a hacer una captura y entonces ya lo voy a hacer yo sola ¿vale? porque si no eh, el vídeo se hace muy largo igual veis un vídeo de 15 minutos o así pero yo me he pegado el un mal entonces, a que me despido de vosotros, un besito y adiós. Bueno, chiquillos, aquí voy a hacer una captura, ¿vale? De toda la ventana que tengo que limpiar del salón, ¿vale? Pero esto yo ya lo hago solo, para que veáis que toda la ventana que tengo que limpiar, ¿vale? vale